¿Cómo está la autopista norte? Fíjate. Chocolatico. Y fútbol del malo en el fondo. Este taco es normal o. No. es pues porque hay alguna red? No. Y cuatro carris. Sí. Ahorizando un poquitico eso pues es normal en Bogotá vamos para una nota de no sé qué de, de perros creo sí. y ustedes por qué se metieron al negocio hace ocho años cierto Sí. no es una necesidad que se crea a nivel mundial y alguien tiene que distribuirla entonces Ajá. aquí nosotros estamos metidos en el negocio de la veterinaria y por eso lo hicimos Bueno. y cómo les ha ido contame cómo no bien bien la aceptación en Colombia es buena eh, lo ponemos en todas las ciudades del país lo ponen las, las instituciones de fauna en el país. Ah, no funcionó. Estamos en Corferias, hay Feria del Libro. Vamos a ver si nos entran en gratis la cámara. Eh, si no, pues pago y hago una compra por ahí de cualquier libro que me lea. De porno. De porno, claro. O oh, quiero algo de ciencia ficción. Algo así. Por el poder de la prensa, <risa> hemos entrado a la Feria del Libro gratis. Mira el resultado eso, de eso. Chomarica. <risa> <risa> en fin. Esto está lleno. O sea, eso es la feria de, de libros, la fiesta libre de libro en Medellín, por ahí 8 veces. <risa> ahí sí, Mi primera compra. Los libros que me gustan a mí, los que son por promoción. En fin. Caminando la zona universitaria las ediciones por país Chile para que aprendan inglés rápido e inseguro e inseguro o sea inglés de taxista Ay, no sé si yo son los que no iban a colar ahorita <risa> y eso está como charra embajada baja de la República de Irán ah qué bonito marica le doy 10 mil, Max Weber pero es que eso ya la, la misma edad también la edad ¿Sí? a los 40 que ¿cómo es la cuenta nunca lo fue puta pero qué? ¿cómo es los tiros? a los 40, pues después de los 40 yo afortunadamente no he llegado Ajá. eso dicen pues qué letra tan chiquita Ajá. qué vieja tan chiva y qué música tan dura <risa> sería el libro sí. <risa> la última adquisición 5 mil pesos en Panamericana Ahí les iré contando cómo van las lecturas y esas cosas. Esto es una hamburguesa tocineta, res en cocorico. Ay, ah, malta. Estamos en el acueducto de la ciudad de Bogotá. Nos están mostrando esto que ven acá. Es un carrito que tiene una cámara y inspecciona los alcantarillos. y se quiere poner el ritmo el tipo de ritmo que o oh, puede hacer cosas como este simplemente rompiendo Creo que sí lo podemos hacer Me ha regalado atrás la explicacioncita. Sí Quieres que lo vayas Quieres coberto para hablar y... y me lo enciendes ya cuando tengamos la explicación entonces funciona igual que el bombillo. Funciona igual que el bombillo, es un circuito igual al del bombillo, solo que está calibrado con el ritmo de muerte. Esto significa que cada vez que es tomando un impulso eléctrico, es el impulso de, eh, de lo que el censo mundial ha, ha, ha juntado uh -huh. y, ha, y ha llegado que hay dos muertes por segundo. O sea, que el ser humano se muere, hay muerte del ser humano, hay dos muertes cada segundo. Con, esa, con ese ritmo de muerte pues está calibrado el circuito, con ese ritmo manda impulsos eléctricos eh, y hace que el objeto se mueva a ese, a ese ritmo de muerte. Y llego a la idea de un secador de pelo pues porque me parece que tiene como la, la idea de esto de botar un último suspiro, botar aire caliente pues al final. Y La cazuela internacional de la loca. Esperemos que sepa bueno. Está bajando a mano derecha. Es para el chorre que veo. Nada media. Llevamos media cuadra. Yo apenas como los de chimpa paseo. yo lo tapo, yo lo yo lo los Pero acá. ¿La grabó? Sí, gracias. Gracias.